Mi nombre es Javier España, eh, también conocido como Riot Magical, eh, y hoy en día soy el gerente de contenido de eSports para Latinoamérica Sur, acá en Riot Games Chile. Bueno, eh, este año la Copa Latinoamérica por primera vez se expandió a ocho equipos eh, y eso hizo que se sumen dos equipos que vinieron del circuito de leyendas, eh, que este año no se está compitiendo más, pero es como nuestra segunda edición, que fueron Dark Horse y Legatum. Y después un equipo que se sumó, eh, que es en la Universidad Católica Esports, que es básicamente la rama de esports del, del club de fútbol de la Universidad Católica. Esos tres equipos, como todo equipo nuevo en una primera edición, están teniendo un tiempo de adaptación. Y actualmente se encuentran entre los eh, al fondo de la tabla, pero sí se ven muchas mejorías en ellos. Y aparte han traído como un recambio y un aire nuevo a la competición. En que, en que traen nuevas maneras de jugar, nuevas maneras de plantearse y nuevas maneras de comunicarse con sus fans. Que eso también siempre es muy importante para nosotros. Entonces, hoy en día sí están un poco más algunos mejores que otros. En este caso, Católica está un poquito más fuerte que los otros dos equipos. Pero en reglas generales. Para nosotros el expandirnos a 8 ha sido muy bueno porque ha hecho que, solamente que ingresen más actores a la escena, eso potencia el mercado, potencia a nuestra Copa Latinoamérica, que era lo que nosotros estábamos buscando desde siempre. ¿no? Tener una escena como mucho más sustentable y con más actores que tengan presencia nos ayuda un poco a llevar a la Copa Latinoamérica a donde queremos que llegue. Todos los equipos de Copa Latinoamérica eh, trabajan en, sus, en gaming houses. En particular, de hecho, solamente Católica trabaja con un centro deportivo donde los jugadores van a entrenar todos los días. Tienen un sistema diferente. Pero eso viene pasando hace muchos años. Eh, tres años ya que la competencia es, es local acá eh, y eso es eh, como de alguna manera común para todos los equipos. E incluso los equipos de nuestra segunda división, que hoy es el circuito nacional y en el pasado fue el circuito de leyendas. Esos equipos también, muchos de ellos cuentan con gaming houses porque proyectan justamente un trabajo a largo plazo y en el, en, el, en el momento donde empiezan a entrenar diariamente y para tratar de competir y clasificar a la copa es donde se forman esos proyectos más robustos en el caso de Dark Horse, Legatum e incluso Universidad Católica, son tres equipos que desde que se formaron tenían este método de trabajo y contaban con un apoyo económico y una de manera una estructura que les permitió a los jugadores crecer y llegar hasta hoy en día a la copa latinoamérica donde mantienen esta, este nivel e incluso tienen que subirlo una rama más ¿no? porque están en la competición más alta así que eh, tienen que de alguna manera dar un paso adelante adelante a partir de que han llegado estos tres equipos nuevos, más los cambios que suele haber normalmente, sí tenemos como un 30% de jugadores nuevos en la liga, y eso tal como mencionaba anteriormente, le da un aire nuevo eh, tenemos obviamente como en todo deporte jugadores que, que tienen una trayectoria y su experiencia es muy valiosa, pero también jugadores que al pasar los años quizá van perdiendo esa notoriedad que tenían, o quizá no juegan tan bien como hace unos años atrás, y el hecho de que vengan jugadores jóvenes de abajo, el buscando este sueño y este nuevo, esta nueva profesión en, en los esports, también es bueno para, de alguna manera que les agarre el bichito de, de, de volver otra vez, que no se sientan cómodos, como en cualquier deporte, si vos te sentís cómodo, te relajás y quizás bajas tu rendimiento, y cuando viene gente joven de abajo, con mucho hambre de gloria y con muchas ganas de trabajar, eso te da un impulso y entonces, todos los jugadores nuevos que se han incorporado en los nuevos equipos, así como también en equipos que ya estaban establecidos generó una dinámica de recambio muy grande en la Copa, y hoy en día tenemos muchísimos de estos jugadores como Yado, eh, que oh, Tuse en, en River, José de Odo en Furios por ejemplo, eh, tenemos a Aguara que volvió después de un, de, de un tiempo que que no haya estado activo, y entonces todos estos jugadores nuevos están jugando muy pero muy bien, y están de alguna manera empujando los límites de otros jugadores que quizás estaban un poco relajados, dormidos o cómodos, y eso, como en cualquier deporte, es algo que nos nos enorgullece y también hace que la escena siga creciendo hacia donde queremos ir, que es en lograr tener el mejor nivel posible acá en Latinoamérica Uno de los cambios que hicimos este año en cuanto a reglamento en Copa Latinoamérica, es que le estamos permitiendo a los equipos cambiar sus alineaciones a mitad de temporada. Lo que significa que, si por ejemplo en el pasado tenían un jugador que no estaba rindiendo, por cualquier motivo, ellos estaban atados a la nómina de jugadores que tenían declarada desde el principio del campeonato. En este caso lo declaran a principio de enero para la apertura, o a mediados de mayo para la clausura. Y tenían que atarse esos jugadores a esa nómina de jugadores a lo largo de toda la temporada. Eso causaba a veces, por supuesto, en ese momento que arrancamos, causaba una seguridad en, en los nuevos jugadores, en los nuevos profesionales, que era importante para el nacimiento de la escena. Pero hoy en día, con una escena mucho más madura necesitamos que los dueños de los equipos comprendan que primero ya tienen asimilado que el hecho de mantener un roster, una alineación fija, les trae beneficio a largo plazo. Entonces el, el, los proyectos por lo general son a largo plazo y los jugadores no cambian. Pero también hoy día tienen la posibilidad de que si bien algo no está funcionando, que tomaron una decisión que quizá no fue la mejor en ese momento, pueden dar este de alguna manera timonazo y hacer un cambio a mitad de temporada. Y de hecho eh, a partir de esta semana ya empezamos a ver equipos que están haciendo este cambio, que han incorporado jugadores nuevos, que están cambiando jugadores entre equipos, por ejemplo, pueden darse traspasos de un equipo a otro. Entonces todo este nuevo mercado no solamente genera que los dueños tengan un poco más de control sobre o a sea, dónde quieren llevar a sus equipos a futuro, sino también genera nuevas oportunidades en el mercado laboral de los jugadores, en los cuales el jugador si por ejemplo se siente más cómodo jugando en un equipo puede cambiarse, no está atado a una organización y pueden como moverse de alguna manera y eso pasa en cualquier deporte, Uno en cualquier deporte puede intercambiar jugadores a mitad de temporada si el reglamento lo estipula así y eso también es una inyección anímica, hay equipos que quizá no está yendo tan bien y sienten que una inyección de un aire nuevo, una persona nueva puede traer un ánimo distinto que puede mejorar la situación hay equipos que les está yendo muy bien y quieren aún reforzar o redoblar la apuesta entonces también da una dinámica nueva dentro del juego en el que los espectadores pueden ver cosas nuevas semana a semana y eso también es entretenido para, para la audiencia Eh Sí, para este año tenemos dos personas nuevas que se están sumando al equipo de transmisiones. Es Julio Tito en la mesa de análisis, que es un ex jugador con muchísima trayectoria y muy querido por, por todos los fanáticos. Y por otro lado, Zombira, que es un relator de Argentina que estamos sumando a nuestras filas. Y esto se debe a, a que, por un lado, Gaby, que era el chico que trabajaba con nosotros como relator, está trabajando en otras tareas en Riot en cuanto a la transmisión y organización como más por detrás de escena de alguna manera, y eso no le permitía tener el tiempo también para relatar. Eh, y aparte, venimos trabajando con Zombira desde hace más de un año, lo habíamos invitado para nuestro Mid Season Invitational, lo está, estábamos con un ojo en él con su trabajo en Argentina, estaba haciendo muy bien las cosas, siempre nos gustó su estilo. Tiene un estilo muy marcado, muy único, que es algo siempre muy interesante a la hora de tener muchos relatores en pantalla. Si todos se sienten iguales, como que se pierde un poco la magia. Y Zonvira tenía una característica muy propia. Entonces eso siempre nos atrajo mucho de él y su manera de trabajar y profesionalismo es algo que nos dejaba tranquilo. Así que por más que teníamos el ojo en él, este año se dio la oportunidad y lo pudimos incorporar. Y algo su similar sucedió con Julio Tito. Nosotros trabajamos con él muchos años como jugador. Eh, ya conocíamos la manera en que él se expresaba en cámara, porque le hacíamos entrevistas, hicimos un documental con él y un montón de otras cosas. Y también conocemos el feeling que la gente tiene con él. Eh, una persona muy querida en la cena. Entonces, en el momento que Vendetta decidió tomar un camino por otro lado, donde quería dedicarse un poco a sus estudios y, y no llegamos a un acuerdo, eh, ahí es donde... Ok, tenemos que buscar a alguien con que la gente se siente identificada, que conozca el juego, que tenga de alguna manera esta personalidad donde cuando dice algo acerca del juego la gente le cree, porque él estuvo ahí, porque él fue jugador profesional, porque lo ganó todo. Entonces Julio Tito en ese sentido nos cerró por, por muchos lugares y hoy en día estamos muy contentos de que se haya sumado a Bonto, que es otro ex jugador con mucha experiencia, que le dan algún, mucho más peso a las opiniones que tienen en pantalla. Este año el cambio más grande en Copa Latinoamérica es que nos estamos, nos movimos al fin de semana. De alguna manera estamos transmitiendo todos los sábados y domingos al mediodía. Eh, y eso fue un cambio... Por diversos motivos. ¿no? Por un lado, a lo largo de los años, eh, nosotros hemos visto que durante el fin de semana tenemos mayor audiencia porque hay gente, por supuesto, la gente tiene más horarios libres, más tiempo para ocio y decide por ahí buscar cómo entretenerse el fin de semana, que quizá durante la semana cuando están en clase o cuando tienen trabajo, se complica un poco más en cuanto a hacerse el tiempo para disfrutar de algo. Ahora, el fin de semana, más allá de que la gente también tiene más tiempo para disfrutarnos, también nos permitía eh, atacar algo que la gente nos pedía que era cambiar el formato. Nosotros, eh, al trabajar durante la semana, eh, el año pasado trabajamos un formato al mejor de dos eh, y este año nos movimos a un formato, un formato mejor de uno, no solamente cambiamos el fin de semana. Y esto se debió a que la gente nos, nos contaba que quizá eh, cuando, el, cuando el formato era el mejor de dos se perdía o no se sentía tan atrapada con el segundo partido o eh, los partidos, las transmisiones se hacían muy largas. Nosotros, hoy con ocho equipos, si hiciéramos al mejor de dos, tendríamos casi ocho horas de transmisión. Y la, el tiempo que requiere el, el ver toda la liga cuando las transmisiones son de 8 horas es muy largo. Y entonces hoy la gente está buscando eh, quizá entretenerse durante un rato, después van a hacer otra cosa. Entonces la realidad es que la gente nos decía que necesitaban una transmisión un poco más corta porque así se creían que podían ver a todos los equipos, el, el seguir la liga es mucho más fácil. Entonces el cambio de fin de semana no solamente fue un cambio de horario porque la gente nos pedía que nos decía que estaba más libre el fin de semana y que ahí es donde nos quería ver, sino también por otro lado eh, el, la segunda apuesta del año fue, ok, este nuevo formato va a permitir que mucha más gente que nos va a ver el fin de semana que quizás antes nos no veía, se enganche más fácil porque no, no tenés como de alguna manera que invertir tanto tiempo como antes en la liga, vos hoy en día tenés dos, dos transmisiones de cuatro horas, que es mucho más digerible, mucho más entretenido y se hacen transmisiones más dinámicas. Eso es, al fin y al cabo, es lo que importa. Nosotros estamos haciendo algo para que la gente se entretenga eh, y entonces tenemos que escucharlo. Y parte de lo que nos decían era yo los quiero ver el fin de semana y la segunda cosa que nos decían era Queremos transmisiones un poco más cortas para poder seguir toda la liga y poder seguir a todos los equipos. Lo que nos pasaba el año pasado es que con transmisiones largas había gente que seguía solamente a uno de los equipos. Que era, yo soy fan de, no sé, Isurgo, KLG, vino a las partidas de ellos y después la verdad que es tanto tiempo que necesito ir a hacer otras cosas o no puedo seguir. Pero este año lo que estamos viendo es que no, que la gente mira todos los partidos, la liga está más entretenida, el formato mejor de uno es de alguna manera al todo nada, tampoco hay empates que se sentían un poco mal, la gente no sabía qué pasaba, qué empataron, cuándo juegan el desempate, entonces generaba un poco de confusión el formato. Entonces, entre movernos al fin de semana, que tenemos más audiencia, y cambiar el formato, creemos que fueron los pasos adecuados para llevar esto, a que es un deporte ojalá que dure generaciones. Queremos que la gente se entretenga, que tenga sus ídolos, que crezcan sus hijos aprendiendo que esto es de un deporte como cualquier otro y que hay que disfrutar. ¿no? El gran cambio que hicimos en la segunda división este año es que introdujimos eh, los circuitos nacionales los circuitos nacionales son campeonatos abiertos donde cualquiera puede inscribirse con sus equipos eh, hay uno en Argentina, uno en Chile y uno en Perú eh, y podés competir semana a semana para sumar puntos que se llevan a una final y esa final te da un acceso a pelear eh, por un lugar en la Copa Latinoamérica básicamente los circuitos nacionales la idea es que lleven el espíritu competitivo a la mayor cantidad de gente posible y aparte es que logremos estos campeones y estos equipos que surjan de los países más grandes que tenemos hoy en día, en las eh, que son Argentina, Chile y Perú. Esos son los mercados que tenemos hoy, y a futuro queremos llevar los circuitos nacionales a los otros tres países, a Bolivia, Paraguay y Uruguay. Va a llevar tiempo, cada mercado es distinto, pero estamos trabajando para eso. Lo importante es que hoy en día vamos a tener representantes de Argentina, de Chile y de Perú que van a estar compitiendo con un lugar en Copa. Eh, y estos equipos nuevos que van surgiendo con las competencias que son semanales y que duran tres meses eh, a lo largo con sus finales, nos permite ver qué equipos se están armando en nuestra segunda edición, para competir en Copa Con qué, qué equipos podemos empezar a trabajar A largo plazo Hay muchos equipos nuevos que vienen surgiendo Que, tienen, que están apostando por una estructura por, un, por una alineación fuerte Por jugadores reconocidos Y eso nos permite ver a nosotros Que hay mucho talento abajo Que quiere acercarse a Copa eh, y no en realidad nos llena de orgullo y que quieran competir así también nos encanta el hecho de que eh, todo el mundo puede probar este sentimiento de competitivo incluso en, en los primeros torneos tuvimos más de, mil, más de mil inscriptos y la verdad es que ojalá que siga creciendo eh, los circuitos nacionales son una apuesta a largo plazo es algo que queremos construir ojalá de acá muchos muchos años a ver, uno de los detalles importantes en cuanto a circuitos nacionales es que estamos trabajando con el UVP. El UVP es un, eh, un partner que tenemos en español, con que hemos trabajado en España anteriormente con la Superliga en Orange, que están trabajando hoy. Y creemos que es el, el, el compañero adecuado para llevar este, estos circuitos nacionales al nivel que queremos. Ojalá que, que crezcan y tengamos los mejores exponentes de cada uno de los países ahí y que se formen estructuras y equipos consolidados que nos permitan tener de alguna manera un recambio en copa o que también hagan peligrar a los equipos de copa, que no se sientan tan cómodos, que haya ahí equipos que, que tengan mucha fuerza, que eso siempre es bueno para la competencia. Cuando mejores equipos, mejor infraestructura tengamos, eh, desde las canteras, como decimos en Argentina, como desde las inferiores, eso es mejor, porque eso hace que toda la escena crezca eh, y que aparezcan nuevos jugadores, que tengamos nuevo talento, y eso siempre es bien importante. En cuanto a los circuitos nacionales, se realiza, tal como la Copa, un campeonato de apertura, un campeonato de clausura. Eh, los circuitos nacionales entre Chile, Argentina y Perú van a estar repartiendo más de mil dólares a lo largo del año. Eh, y esto... Están armados de manera que los equipos compitan semana a semana eh, y se va sumando puntos por cada competencia. Y al final de cada uno de los campeonatos, los equipos con más puntos se compiten, eh, tienen como un playoff donde juegan para que el campeón de cada uno de los países va a intentar ingresar a Copa, que va a pelear básicamente con los dos últimos equipos de Copa. Eso se va, se va a dar dos veces en el año, eh, que son como los torneos de promoción-relegación. Entonces, lo, lo primero que esperamos hoy que estamos lanzando los circuitos nacionales es encontrar muchos equipos que se que quieran jugar y ojalá encontrar ir encontrando estos equipos con los que queremos trabajar a largo plazo. Nos encantaría que los circuitos nacionales eh, que en los circuitos nacionales tener equipos que compitan todas las semanas y que veamos que esta estructura va creciendo, que los equipos se mantienen, que tienen jugadores que van teniendo renombre, que esos jugadores incluso Pasan a los equipos de Copa porque tienen, eh, tienen mucho futuro, digamos. Hay muchas cosas positivas de tener estas canteras funcionando permanentemente en todos los países. Y esa es como la gran apuesta con el circuito nacional. En cuanto a Copa, eh, lo que estamos este, viendo este año es que tenemos una Copa extremadamente peleada, eh, donde todos los equipos se pueden sacar puntos. En particular, hoy en día tenemos la sorpresa de que RIVER está en el, en el primer lugar, cuando muchos creían que Kale y Sur eran los grandes favoritos. Y eso... Eh, nos enorgullece porque nos demuestra que tenemos equipos que están trabajando muy pero muy bien eh, y que también eh, no es una liga que de alguna manera es como muy polarizada eh, y eso es, es positivo y es entretenido para la audiencia entonces eh, hoy en día la copa está muy muy peleada ...no te podría afirmar quiénes son los favoritos hoy... Eh, ...y eso es algo bueno, y es algo que la gente ve... ...y es algo que también notamos en el crecimiento de audiencia... ...que estamos teniendo, que ha crecido muchísimo este año... ...y eso no, nos pone muy orgulloso porque significa que... ...primero, los equipos entretienen, los jugadores entretienen... ...las partidas son entretenidas y a la gente le gusta lo que estamos haciendo... ...y que el cambio a fin de semana fue positivo... ...así que en cuanto a, al nivel de, de conexión que tienen los fans... Con, con, el, ...con la Copa Latinoamérica... ...ha sido muy positivo el cambio tanto de audiencia... ...como los equipos nuevos que se renovaron... Eh, y el cambio el fin de semana. De nuestra parte lo que queremos es ojalá todo lo que nos están viendo eh, se animen a dar una oportunidad a ver la Copa Latinoamérica todos los fines de semana, al mediodía. Eh, que nos manden de alguna manera sus opiniones, estamos acá para mejorar. La verdad que creemos que tenemos algo bien entretenido que tanto los fans de League of Legends como los que no son fans y que les encantan los videojuegos pueden disfrutarlo, pueden venir. Eh, les aseguramos que ahora va a ser un buen rato, así que tomen un... Un ratito de sus mediodía, el sábado y el domingo, sintonicen desde las.lolispor.com o cualquiera de nuestras redes sociales, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, en lolisporlas. Tienen para seguirnos la liga, para ver las transmisiones, desde donde puedan, donde quieran. Seguro que la van a pasar bien y eso es lo más importante para nosotros. Bueno, desde acá Riot Games, un saludo a toda la gente de pavo.cl. Ojalá que se sumen acá a, a, a los eSports y a la League of Legends y que disfruten nomás más las transmisiones y que sigan disfrutando el contenido.